Atención Granada, por primera vez, Tecnología Móvil 4G, líder en tecnología celular, te trae al terremoto del vallenato. El Gran Martín Elías. El Gran Martin Elías. Ella sabe que en su cámara tiene su terremoto. En concierto, este sábado 30 de mayo, 8 de la noche, en Palo de Agua Bar, en sitio número uno de la rumba y el sitio de los mejores eventos. Palo de agua. Que ya encontré la que a mí me gusta. Me gusta. Compra ya tus boletas en tecnología móvil 4G. Buen Pixelía del Oeste. Informe de palcos y reservas: 314-297-5185 y 311-294-2730. El momento es ella. No faltes en concierto. El gran Martín Elías. El razón para Bartelo, juro, mi... No me quede espacio para nadie, soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte y pude